Estando solo sin alguna compañía, vida solitaria casi todos los días Quemo más el micro que mi valentía Disfruto el tiempo conmigo de noche y de día Estando solo sin alguna compañía, vida solitaria casi todos los días Quemo más el micro que mi valentía Disfruto el tiempo conmigo de noche y de día Conectamos, no se espera nada Ya si se lo damos, que me digan malo Ya se me hizo raro Desde chico supe lo que quise Darle tanto fruto al que me dio raíces. los amigos malos siempre localice Por encima mío, si siempre lo pise Si lo pise a uno yo quedo primero Me importa buena mierda lo que es dinero Pero la familia es lo que yo quiero No necesito más serte tan sincero Misma forma con el mismo estilo Tan distinto cuando le ponen vinilo Con visión no adornan el modo sigilo Caballero oscuro, la noche vigilo No le importa ni el visión, ni el orden Un alma segura con visión de joven Tiene una armadura, munición, revólvero Compostura y principio de hombre Horizontes que tienen dos curvas Una noche dura y una noche noble Mi locura tiene cura que borra recuerda malos y buenas porciones Vida mala, vida callejera Diez pesos eran una ciudad entera Donde te tiran esperando a que duela Una mente sana es la que no prospera Te coopera malas decisiones Te lleva a costumbre llena de traiciones Muchas cosas buenas, muchas decepciones Donde no resuelven lo que descompo solo sin alguna compañía Vida solitaria casi todos los días Pasa fuma uno en la terraza Haciendo rola para mi raza Tú eres crema y yo la mostaza yeah, Siempre tarde, pasado de lanza Calle, arde, te creo una banza Tomé el café, quebré la taza Suena fuerte el toque pasa Ya, yeah, ya, yeah, pero míralo mi hermano Como pasamos siempre full bacano Quiere medirse, gano. me dice le gana Me pueden promesas del año yeah. Cierre la boca, no hables tanto. Cualquier problema negro lo aguanto. A mí me racen y ni soy santo. Y si te debo tu Dios. Digo cosa mala, pero sueno bien. NH, recorzas y todo al 100. Uriel es mi nombre, la punta del tren. 1, 3, 1, ven encantándome. Digo cosa mala, pero sueno bien. NH, recorzas y todo al 100. Uriel es mi nombre, la punta del tren. 1, 3, 1, ven encantándome. Frente bajando, en frente a caída. Supera las cosas de la vida. Distancia que mucho olvida. corran al mendo que se lo pida. Amigas son las que se comen.